Bueno, he decidido coger la base de la canción Stan Eminem, que es una canción en la que Eminem hace como que es su propio fan, está basada en un hecho real, entonces he decidido, como tengo que argumentar que Silver es la que va a ganar, pues yo voy a hacer de su fan, como hizo Eminem, y voy a argumentar por qué creo que debe ganar Silver. Espero que, que os mole. Ya, ah, ah. Querida Silver, te escribo para apoyarte Y demostrar a todos por qué es mejor tu arte Que si te pones de verdad nadie puede ganarte Espero que recibas esta carta de mi parte He visto todas tus batallas de parque Incluso algunas de antes que aún no borraste De tu zona eres la representante Y en Furra Mallorca pondrán tu nombre en grande Batallando en pajarita con un rap elegante Y de tu batalla escrita que puedo contarte que es como tu Twitter, es impresionante que siempre hables claro y con la verdad por delante también quería darte las gracias por tus temas civismo, filosofía y pensamiento es mi lema me hiciste reflexionar sobre la cuarentena tus letras me ayudan a superar mis problemas desde el 18 del 8 del 18 rapa más de 18 que no entiende un imbécil tocho cuando ganes una fiesta llena de bizcocho Espero que vengas y una botella de escorcho Y es que tu nombre lo dice todo Porque te llamas Silver Pero te mereces ganar el oro Te deseo suerte y ya está Nada más, un saludo, de verdad Tu mayor fan, ¿cómo están? Deseo suerte, ojalá ganes esto y todo a lo que te presentes. Puede que al cabo de unos años te encuentre y estoy segura de que ambos seremos aún más fuertes. Por fin un formato que no implica hundir al rival, tengo que defender porque tendrías que ganar. Ya te lo mereces por llegar a la final, gana tú tres finalistas, ganaremos por igual. Para mí eres un artista, pues el mundo lo plasmas, con música y con lo que en fotos retratas. Puede que un hater por envidia te insulte a la espalda porque una imagen tuya dice más que sus palabras. Pero he visto que tú esto lo haces de corazón, que el mundo no te calle si tienes tú la razón. Normal que si te atacan sean en pantalla en cara, no, peces de redes se asustan cuando llega el tiburón. Espero que algún día nos veamos en lo alto, consigas lo que quieras y no te dejes de lado, porque contigo ya me ha quedado muy claro. Que talento hay, solo hace falta apoyarlo Con lo que he visto de ti, ya tienes mi respeto Aquí ya no hay batalla, pues no depende del ego Me alegraré por ti cada vez que cumplas un sueño Tu canarias, yo baleares, pero apoyo entre isleños Yo loco, barritas para mojar ahí Que le da muy duro loco Ajá. En esta edición ganamos a Rap de calle, porque él se moja, vaya donde vaya, y tú lo sabes, la victoria final es suya porque es de los mejores y por cuestión de flow, no por seguidores. Ah, lo digo en serio, no es un tema para ti. Moja pegada con su barra como moja metal y deja a los que en el piso como el de karate Kid Póngala y una base si solo quieres ver buen free El moja rap y yo somos combinación perfecta. Gana el balón de oro la like y no lo hace sin iniesta sin preguntas no hay respuesta. En el frío es un bestia. Yo coloco la asistencia y él con coco lo sentencia. El Sebas y la nazi, el rap de las viejas escuelas, il Madi, Métricas que hackean tu sintaxis. Presenta textos, aunque no siempre haya medio. Pero The Rocky Bob Danos, Rimon on the O, como control machete en México, en Madrid del GoPro. Empezó siendo amateur y con el tiempo mejoró. Con la crudeza de Nate Dog, el mensaje de J. Cole, tiene el flow de Biggie Small, imitando Curtibo. Por todas estas razones él es justo vencedor. Pero estas barras son butanos para su encendedor. Mojas si y ganando con 50 a tu favor Regálame un arriño y que negro sea el color Y que negro sea el color papi Real hip hop doesn't stream on the radio